Me encuentro justo aquí en el Centro Comercial Monterrey, la tienda más grande de tecnología que tiene la ciudad de Medellín, Colombia. Y es que vamos a hablar, a conversar un ratico con los comerciantes y los visitantes que vienen aquí sobre el CES, la feria de tecnología más grande y más importante del mundo. Juliana, ¿qué sabes del CES? Nada. Ni idea, nunca no. lo has escuchado. Sé que es una feria internacional de tecnología que se realiza actualmente cada año. De ese no, no tengo absolutamente nada. ¿Tienes algún conocimiento sobre Metaverso? No. no. Es el conjunto de aplicaciones que contiene la empresa de Mark Zuckerberg actualmente. Sí, claro. ¿Qué sabes? Eh, que Mark Zuckerberg es el dueño y que va progresando mucho con la compra de muchas plataformas. Uh -huh. ¿Sobre Web3? No. Eh, actualmente es la evolución de la Web 2.0 y eh, la Web 2.0 es, pues digamos, como la conocemos la mayoría de las personas actualmente. ¿Sabes algo de la web 3.0 o 3? No. Ni idea. Sobre domótica. Domótica, sí. ¿Qué sabes? La domótica como tal. Nosotros acá manejamos un pues, como tipo de domótica que es donde puedes domotizar, por ejemplo, toda la casa, puedes hablarle a un sistema y decirle como que me puedes abrir, por favor, las ventanas, pues las persianas, puedes prenderme el televisor, como un poquito relacionado con eso. Es la automatización de, eh, digamos, las cuestiones del de hogar o de las viviendas, como la iluminación o la disposición de sonido ambiente en las viviendas. Sí, claro. ¿Qué sabes? Es un sistema pues avanzado que le permite a uno como persona, eh, pues, como quiera si yo. <risa> ¿Sabes algo de tecnología espacial? No. Eh, no, no sé mucho de tecnología espacial. Muy poco. Agrícola. No. No, no tengo conocimiento. Agrícola. Moment.